Saludos amigos hoy traigo un problema de caída libre con la intención de demostrar cualquiera sea el sistema elegido no afectan los resultados en este caso una gota de lluvia cae de una nube hasta el piso que está a mil metros y si en el primer caso que vamos a tomar será un sistema de coordenadas que está justo en la nube Por eso, como no se mueve la gota al inicio, la rapidez inicial es cero. La posición inicial, como está justo en el origen del sistema, será cero. Pero lo que está por debajo de ese sistema será negativo. Y fíjense, va cayendo la gota hasta que llega a este punto. Este punto se encuentra mil metros por debajo del sistema de coordenadas. Usamos la ecuación de la posición y despejamos T fíjense el tiempo que tarda la gota en llegar al piso 14,28 la segunda forma la segunda forma colocamos el sistema de coordenadas en el piso fíjense que el origen del sistema está a mil metros de la gota mil metros por encima por eso es positivo la rapidez sigue siendo cero, no depende del sistema sino de si se mueve o no la gota. Pero la posición final cero y es cero porque fíjense que a medida que va cayendo la gota se va acercando al origen del sistema hasta que está completamente en ese origen. Por eso es cero. Usamos la ecuación de la posición. Despejamos T. Y el resultado el tiempo en que tarda la gota en llegar al piso no ha variado la tercera forma en la mitad del recorrido fíjense que la gota está ubicada a 500 metros del origen del sistema posición inicial la posición final Y cuando la gota llega a este punto fíjense que está 500 metros por debajo del origen rapidez inicial sigue siendo cero. la ecuación de posición despejamos el tiempo y el resultado estos gráficos los he sacado del de libro introducción a la física del profesor Silvio Julio espero haya sido de provecho, muchas gracias amigos, hasta luego